Al fin me pare. para el tabanico Buenos días, mis babies. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Ay, qué Son las 7:37. Y somos miércoles 14 de septiembre. Se acabó la fiesta. Vamos por la universidad. Hoy es mi primer día en la universidad. Yo acabo de despertarme. Voy a cepillar. A hacer pepino. A bañarme. Y a poner una baby preciosa. Tengo que en la cama, te digo. N Nunca se me olvida, pero... Mira, está lloviendo, señores. Este es el país donde más llueve. Miren, señores pues. miren. Así es la Bélgica, señores. El país que más llueve. Y tú puedes tener tres... puede nevar, puede llover, puede haber sol en un, en un solo día. O sea, cuatro... ¡Eh! Qué sé yo. Gracias <risa> hace papá Dios para ese nuevo día? Que este día esté lleno de bendiciones y de cosas muy lindas. Me voy a poner un ching de música en el Cosa para animarme el día. Lo vamos. Ay, sí, ¿verdad? Se sí, me olvidó decirle que hoy la clase empieza a las 9 y media y son las 7 y 40. Ay, déjame, déjame, déjame rápido. Ese es mi problema. Nunca me despierto. que tres horas tan loco. Estoy ahora antes tengo que dormir mi amor Después de mi música mi amor dime que lo hicimos en me bañé estoy escuchando música pero la baby ya se bañó Me mi crema claro que yo me puse en el cuerpo ahí abajo me puse amiga yo me la clave y dime ay Dios, pero es el primer día ya la jodedera. Ya se acabó el verano, se acabó la vacación. Digo, aunque yo trabajé todo este verano, por eso no pude trabajar. Pues yo lo único que hacía era trabajar y trabajar. Bueno, me cambio y nos vemos ahora. Dale, transición. si <tose> <tose> yo terminé, y Maxi Charme. Wow, qué lindo. Ah, <tose> yo me iba a ir sin esto. Déjenme hacerme esto. Unos momentos después. <tose> me hice los corazones, eh. me hice los corazones. Eh. Le voy a enseñar mi outfit de hoy. Miren. Back back. Oye, dije back. All black. Esto viene de Shein creo que es. Esto viene de Bershka. Y esto es una balanceada. Qué linda, baby. Nos vemos ahora que estoy tarde. Hablamos ahora. Ya estoy lista. Señorita, lloviendo. Yo, yo no sé mucho de sombrilla, pero cuando hay que abrirla, hay que abrirla. Me da vergüenza grabar la telas. No estoy todavía acostumbrada a hacer la planta. Diablo, pero ¿qué, mami? Sí. Oye, oye, soy ¿sí una planta. ¿Qué, sí, mami? Mire. Ay, que papá Dios me bendiga y me bendiga, de malos ojos. De malos hombres, de malos c***, de malos... To... Ay, Dios. De malo... Ay, yo me emocioné. ¿eh? Mira se fue el tramo. Se fue el tramo que me lleva a la escuela. Digo, tengo que coger un metro después. No, yo cojo un tramo ¿no? ahora, ¿verdad? Después yo cojo un metro y después cojo otro tramo. ¿Cuántos tramos hay que coger? Pero hay que ir. Yo no, yo no traje computadora ni. ¡Ay! Yo soy turista hoy. Turista. Voy a tratar de grabar en la universidad porque es que me da vergüenza. Y más yo hablando en español. Me da pile vergüenza. Yo ni me desayuno. Ay, Dios. Yo ni me desayunaba, ni nada. Pero eso no importa. Habla morita. Cogí mi celular porque. <ríe> me da vergüenza grabar con la cámara, así adelante la gente. Y de esto. Ya yo llegué. Digo, no he llegado todavía, pero es aquí abajo. No es la universidad, que es el. como la primera mañana. No es la universidad, es como un segundo una vaina yo no sé bien lo que es una vaina en el teatro, una vaina rara. Entonces uno va ahí, y ellos hacen presentaciones y todo, esto y todo. Y después uno va como a un curso, una clase, y de ahí, de ahí te estoy rey. Ay, yo llegué, pues deja de que la Se acabó, pero vine, vine de balde Porque yo no tengo clase hoy Yo no tenía que venir ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Y me puse linda y preciosa para venir Pero no tenía que venir Tenía que quedarme en mi casa Pero eso no es nada Mañana yo vuelvo y nada Voy para mi casa, voy a desayunar porque tengo hambre Mi, mi estómago va a ser que gru Voy a desayunar me da vergüenza ahí me da vergüenza la grabar algo así pero mi sonido es verdad es heavy te grabar. porque si saco la cámara todo el mundo me empieza a mirar estoy con amigos y es muy tímida y sí, entiende todo lo que yo digo hola mis papis chulos <ríe> <ríe> <Pabis> chulas ay <ríe> eh, entiende lo que yo digo <ríe> miren a mis amigos él se llama Charles Sonato. Y. ¡Ah, oh, monsieur! <risa> ¡Qué agradable sujeto! ¡Mira! ¡Mira el otro! ¡Mira! <risa> ¡Llevan 100 millones de porque no abrieron la discoteca! ¡No, chica Pilonión! <risa> ese soy yo. Ese es el delincuente de aquí. <risa> ese es un hombre muy tranquilo. ¿Tú okay. eres.? Tranquilo, eres un delincuente sí, y ella sí. es mi baby girl. Ahora vamos a comer. Ajá, vamos a desayunar, vamos a desayunar. <risa> Algunos centímetros más tarde. Venimos a comer ¿Maltú? Ya yo terminé. A mí se me estaba olvidando que yo tenía que hacer un vlog del día del primer día en la universidad. Yo cogí un, un menú de niño con el cuarto. Cogí mi cámara y le estaba diciendo que. Ay Dios, mira, se me va a caer la cámara. Eh, entonces, como yo estaba diciendo, estamos en el mantú. Venimos a comer. A mí se me estaba olvidando que yo estaba haciendo un vlog. Hay una loca por ahí. Déjame enseñarle. Esa tipa No sé quién es. Y ella estaba haciendo pile de fotos de mi Snapchat. De, de fotos que yo hubiese puesto. ¿Mm? Porque mi Snapchat está público. Y ella empezó a hacer pile de fotos. Mi... Yo estoy loca. Yo estoy loca por saber quién es Tipa. Yo estoy loca. Oye, tranquilo viejo. Yo estoy lo que puedo quién es esa tipa. Yo hasta le escribí al que era novio mío a saber quién diablo es, es esa es tipa, es porque esa es tipa loca. Esa tipa loca. Una fans tiene que ser, pues porque sea, eso no es normal. Eso no es normal. ¿Y qué llevas a hacer con tu esa foto? Ay, lo que yo, yo ay, ay, ay, ay, ay. Pero ya yo iba a mi casa. Se va a foto. No. Estoy en mi casa y yo puse el documentario de Amazon Music del dembow. Y mami le he enseñado tres pasos de cómo se va a ir el dembow. Se habla más. Así que va a la con los piegas, los piegas, los piegas, los piegas. Dale una pasada dale una patada. ¿Cómo es? A ah a ver, eh, ver. <risa> Creo que hasta aquí he hecho el video de hoy. Y para, para decirle a ustedes, miren, la tiba de ahorita que yo estaba diciendo que empezó a tirarme fotos, imagínate. Eh, tirarle capture a la foto mía. Él no me quiso agregar, mi amor. Él no me quiso agregar, así que ustedes supieron verdad. Por eso no, no, Yo no tengo nada que, que, que deberle a nadie, ni nada, ni nada. Ni le he cogido el novio a nadie, ¿no? así que ustedes saben. Eh, denle like, suscríbanse. Eh, ¿qué más? Comenten, díganme si les gustó mi vlog de hoy. Y nos vemos en un próximo vlog. Mañana tengo que ir para la escuela. Mañana tengo clase. Ya, es tapamos ya. Se tapamos, bebé. Los amo. Bye. Yo te voy a subir. Yo te voy a subir. La gente va a ver. ¡Ja, oh, te me Cuando me viste que así. ¡Oye, oye, con los pies! con los